¿Qué son las críticas? Pienso yo que las críticas es el reflejo de lo que uno es por dentro. Me refiero que cuando la gente critica solamente están dando información, se están dando a, a conocer, están manifestando lo que ellos son por dentro. Están expresando lo que ellos son por dentro. Me refiero que cuando la gente está en un estado emocional Elevado Empoderado Positivo Entonces va a ver a toda la gente a Las circunstancias, a todo De una buena manera Lo mejor de ellos Va a ver lo mejor de Las personas, de las circunstancias Y en vez de criticar va a dar consejos O va a apoyar y cuando una persona tiene un estado emocional negativo, entonces va a ver lo peor de la gente. De los animales, de las plantas, de todo. De las circunstancias. Cuando somos criticados, entonces debemos de darnos cuenta de eso. De damos, debemos darnos cuenta de que esas personas están en un estado mental Positivo o negativo. Dependiendo en la crítica. Entonces no tomarlo personal. Porque nosotros no podemos controlar lo que ellos estén pensando. No podemos controlar su estado emocional. No podemos controlar su estado mental. Eso está fuera de nuestro alcance. Es como querer apagar el sol con un dedo. Querer detener la lluvia. Las cosas que no están a nuestro alcance, no debemos ni preocuparnos por eso. Cuando somos criticados, es porque la gente está en un estado mental positivo o negativo. Nosotros no podemos cambiarle su estado mental a la gente. Debemos darnos cuenta en el estado mental en el que están. O en la frecuencia, en la energía positiva o negativa en la que están. Y respetar eso. Pero nunca. Tomar personal. del el estado mental en el que ellos estén. En lo que estén diciendo. Hacia nosotros o hacia otros. Debemos de vivir la vida a lo máximo. Debemos de derrumbar barreras, lo que sea, debemos entender cómo están pasando las cosas, cómo son las cosas. Ver todo desde la raíz. Y nosotros vivir la fabulosa vida del ser humano que nos merecemos. ¿Cómo ves? ¿Sí o no?